Buenos días. Bueno, buenos días, porque hoy es un poco más pronto. bueno Pues buenos días. Eh, son las 9 y 21 minutos. Hemos hecho la salida un poco corta porque ahora ya estamos a final de agosto y bueno, ya los horarios cambian y no puedo. No puedo disfrutar de una salida de cuatro horas. Pero bueno, disfrutaré un ante dos. La hemos hecho un poco más rápida. vale eh, y ya está. La hemos hecho un poquito más intensa, eh, porque permite un poquito más, porque no tienes que estar tanto rato, al final aguantando corriendo, entonces la hemos hecho un poquito más floja, ¿vale? Un poquito más fuerte, perdón. Un poquito más rápida, ¿vale? Bueno, pues eso, 2 horas 13, 22 kilómetros. 2 horas 13 brutas, eh, limpias un poco menos, pero 2 horas 13, ¿vale? Y ya está, ¿eh? eh ¿Qué más? Eh, bueno, ahora vamos con el tema, ¿eh? del, del vídeo... De... Pero bueno, un poco... Eh, ahora me he llevado el ultra ligero. Este pesa poquísimo, pero solo aguanta 3 horas 20, otras horas y media. Entonces, para tirar cortas. Pero si no, lo no aguanta. Pero bueno, pesa un poco menos que nosotros. Aquí vamos afinando. Eh, bueno, pues ya está. Eh, ¿Qué pasa? Que al subir velocidad, se me ha quejado más el pie. vale? También luego, y algo increíble, bueno, increíble, no sé si increíble, pero cuadrices izquierdo, Supongo que por compensación de, eh, de trabajar más, siempre se me queja un poquito más, se me carga un poco más cuadrices izquierdo que el derecho, que es donde tengo el talón mal. Supongo que porque, digamos, tira menos la pierna derecha y la izquierda compensa. Pero siempre, siempre me pasa, ¿eh? siempre me pasa. La primera parte de la sesión se me carga un poco el izquierdo y luego ya va mejor luego va normal no, no se nota lo que pasa es que hoy como qué pasa que como he apretado un poquito más es algo tranquilo pero luego ya voy apretando voy apretando entonces hoy no se me ha llegado a, a, a digamos a descargar ha seguir un poco cargado un poco ahí tocadillo digamos por eso me estoy quitando los los pegajosos esos que se ponen que, que se pegan a los calcetines aquellos de las zarzas bueno de las zarzas no ya sabes las cosas esas que se pegan bueno, pues en resumen que, bueno, me ha dolido un poquito más el pie porque subo velocidad y el pie no se lleva bien nada, el talón con la velocidad, pero hay que ir dando el callo, el callo hay que ir dándolo, dándolo, dándolo y ya está. Hoy pues no realmente, no hay pico, no hacía calor, hacía fresquete casi, aunque no te pienses que, que hoy va a ser un día bueno de eh, pero bueno, no necesito Coca-Cola ni nada con pegar un trago de agua, ni eso siquiera pero igual, si voy a estar un rato aquí hablando pues un trago, poquito de agua vaya, ¿no? que no va para lo seco como he salido más pronto también tengo bueno que no he tenido que pararme a repostar nada, es decir, con la con los 350 que, que llevo me ha valido para ir y volver, para todo. No he tenido que hacer a medias una, una repostada. Este es el de isotónica. Y he gastado, no llega a dos orejones. Es que, claro, cuando acortas, no he gastado ni turrón, que llevo un trocito pequeñito de turrón, que ya digo, ni renuevo, ya era muy poquito. Y cuando hago la tirada un poco más de... 3 horas y pico, 4 ya me llevo un tocito de turrón un poco más largo, 50 gramos. Ahora iría 20 gramos de turrón. Pues esto es lo que me ha quedado de 350 y 350, 350, no son de 500. Es ¿eh? lo que me ha quedado después de los 22 kilómetros, de horas, 13 ¿vale? Con tiempo, ya digo, muy bueno, porque no sé, 20, 22 grados, no sé, algo así. Y os voy a enseñar eh, qué más de gel solo he pegado na, un sorbito o dos dos veces he pegado dos sorbitos cortos pero bueno, ya veis, que está entero no he gastado prácticamente eso si, claro, si uno sabe que va a, hacer, a gastar muy poquito pues entonces si man solo, mira, me llevo cinco o seis orejones, me llevaré he llevado seis porque aquí hay cuatro no he gastado nada, 2 orejones, na, es que no he gastado nada aquí tengo el móvil detrás aquí llevo cuatro cosas de emergencia, alguna, alguna pastilla eh, del dolor, alguna venda, unos auriculares que llevo. Ya está, auriculares de emergencia porque, ¿qué pasa? Que se me, si se me queda sin batería los, los JBL estos que llevo siempre, tengo 24 minutos de tarjeta. <ríe> Agarrar si se me quedaran estos sin batería, que a veces no me acuerdo de cargarlo, y cuando había salido, digo, hostia, los auriculares tengo que cargar los puedo cargar un poco, y digo, bueno, aguantarán, ¿sabes? Y aguantan, ¿eh? Pero, pero bueno, que siempre tiene la duda, si se me acaban y tal, como se hace muy aburrido correr mucho rato, si es poco, ¿no? Pero si es rato, eh, se hace aburrido, sin música, sin nada. Entonces, pues llevo esos auriculares que se los engancho al móvil, son los que tenía antes, que no eran Bluetooth ni nada, que eran de cable, y, y los llevo eso porque alguna vez me he encontrado que se me han olvidado y hostia, eh, irse en auriculares 6 horas de tirada larga, por ejemplo, un 16 6 horas de tirada larga, sin auriculares. Uf, muy duro, eh, muy duro, muy duro, muy largo, se hace larguísimo. ¿vale? Así que, bueno, por eso. Venga, vamos al, al tema de hoy. Cuidado, el tema es este. Cuidado con... Cuando os programáis carreras justo en septiembre, ¿vale? Cuidado. ¿Por qué? Están fantásticas, porque la fecha es buena. Has cogido... Ahora digo las cosas buenas y las cosas malas. Cosas buenas. Eh, bien porque llevas desde febrero-marzo corriendo, entonces estás en un punto alto de, de digamos de tu finura, no estás como fino por el tema de que llevas meses entrenando, entonces si tú ibas cargando kilómetros y haciendo tu programación y tal, tu planificación, está fantástico, por septiembre estás fuerte, estás bien, eh, no has hecho muchas carreras como se dice en noviembre, no hace frío, no hace calor, razonablemente, depende, ¿no? Pero razonablemente septiembre, octubre, no hace calor, no hace frío, está bien, temperaturas son buen buenas fechas. Lo único que, hay que tener en cuenta, lo único que hay que tener en cuenta, y eso sí, tenéis que prever cómo vais a hacer las vacaciones. Ahí está el tema. Cómo vais a hacer las vacaciones, porque si vosotros sois de los que, por ejemplo, me voy al pueblo un mes, ¿vale? En agosto, y la carrera tengo UTMB, la tengo, por ejemplo, vamos por ejemplo UTMB, ¿eh? Eh, la tengo, ahí no me acuerdo es ahora en septiembre me parece que es, no sé cómo no lo he hecho nunca pero bueno, por aquí por septiembre y tú has estado todo el mes de agosto que por lo que sea has estado en el pueblo o de vacaciones en la playa no has podido entrenar del nivel a lo mejor has podido entrenar un poco por la playa corriendo pero poca cosa, no has podido hacer tirada larga estabas con la familia, lógico eh, no has podido hacer, a lo mejor, ni has podido a lo mejor ir al gimnasio, si vas al gimnasio normalmente, ni has podido ir, pero a lo mejor estás fuera, ya no tienes ni tu gimnasio al lado, en fin, que, sobre todo, las carreras de septiembre, octubre, ya, ya cambia la cosa, final de septiembre ya mejora, pero, sobre todo, justo después de agosto, primera semana, segunda semana, segunda semana de, hasta segunda semana de septiembre, mucho cuidado con la programación, porque yo digo, es fantástico, de cara al año, de que llevas muy bien todo entrenado, si todo va bien, pero mucho ojo con las vacaciones. Mucho ojo porque las vacaciones, como te pongas un mes que has estado, bueno, me voy al pueblo, y en el pueblo has estado pues comiendo un poco mal sin correr, con la familia, acostándote tarde, cervecita, por lo que hay, normalmente así un poco de fiesta, ¿no? Eh, cuidado, porque ¿qué pasa? Que tú tienes a lo mejor tu reto fantástico, digamos, del año, UTMB, que tienes que ir súper entrenado, súper, súper entrenado, o entrenada, para UTMB, pues mmm, prever eso, simplemente es eso, cuidado, cuidado, con las vacaciones, cuando estéis apuntados a carreras, eso, o sea, antes de apuntar una carrera justo ahí en septiembre, vigilar cómo vais a hacer las vacaciones, si vais a poder entrenar, si no, pues dice, oye, pues mira, la pongo a final de septiembre o en octubre, pero justo cuidado, cuidado, y sobre todo con las carreras gigantes, porque una carrera, medias maratones, maratones, pues vamos a decir que tú tienes un nivel y mira, si hace falta un poquito de entrenar, pues mira, para hacer una maratón una media maratón, no tienes que ir en el mejor punto el punto más óptimo de tu vida, pero para hacer UTMB, o TDS, o CCC, eh, cuidado, cuidado, porque yo lo sé, porque estoy todos los días conmigo mismo y con corredores, y, y el problema es vacaciones, entrar en vacaciones, calor, poder hacer tiradas largas con calor, que cuesta encontrar el hueco, eh, ya está, no me enrollo más, pero ojo, ojo, porque es un, una cosita que quizá mucha gente no lo piensa antes de apuntarse, por ejemplo, a UTB. Y, y hay que tenerlo muy en cuenta, porque tú dices, hostia, estoy entrenando eh, abril, mayo, junio, julio, estoy ahí aguantando julio el calor, pero estoy entrenando tal, llega agosto y me tiro tres semanas a mejor que no he entrenado prácticamente nada. Cuidado, porque te destroza la carrera, te destroza la carrera, ¿eh? para luego ir... Pero luego vas a tener que montar 170 kilómetros ahí y llevas tres semanas que te la has saltado, que no has entrenado. Luego entrena una o dos semanas, ¿qué carga vas a meter en una o dos semanas? No pueden meter mucha carga. Es que pueden meter? Eh, pueden meter a lo mejor eh, yo no sé, 40 semanales, pero no pueden meter lo que necesita UTMB, que es 120 semanales, 140, 150 semanales o más, ¿no? Pero vamos a decir un poco los mínimos ciento y pico, ciento y pocos semanales, ¿no? Venga, lo dejamos aquí, pero creo que era un, un detallito que, que mucha gente, o por lo menos yo no he visto vídeo así explicándolo, que, que creo que, que es importante. queda muy bien, hasta la próxima.